Hola, hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This videocast, I was going to say podcast, it's also a podcast. podcast. Is bueno. for advanced intermediate. So we're doing it in Spanish. And today we are going into, we are stepping into, we are entering La La Land. Okay. La La Land. <laughs> Entonces, nos vemos en la siguiente parte. Cintia, ¿qué tal? Ajá. ¿Qué tal? Oh, muy bien, yo estupendamente bien. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien también. Perfecto. Muy bien. <risa> eh, es mi cara de muy bien. Muy... <risa> <risa> eh, Cintia, vamos a hablar de La La Land. Que, ¿La que La es... Land o La La Roo? Pues hay una película, ¿no? Se llama La La Land. Sí, es que. Es que ibas a copyright tuve, ahora aquí. Tuve, eh, por, por esa razón tuve que llamarlo La La Land. Vamos a explicar lo que es en español, cuando estás usando los pronombres, está estrictamente prohibido, ¿verdad? Está estrictamente prohibido. Está. Está. Está. Está. Claro. Está. El está énfasis... estrictamente prohibido usar dos pronombres con la letra L. L, ¿no? letras ll sí. L, seguida. Por ejemplo... Lelo, le lola. Lalo... Le, la lo, mm, yeah. Lola o lo que sea. Sí. Y la, la, la expresión es... You can't lay low in Mexico. ¿Vale? Muy bien. Entonces, significa que... Cuando, you, you can't lay low in Mexico and in the rest of... Y tampoco en, en, uh, en ningún país. En el país, resto de países hispanohablantes. Correcto. Entonces... Una, una estructura, por ejemplo, si yo quiero decirle, eh, mira, eh, ya le he enviado la cosa, ¿vale? Vale. Pero no quiero decir uh, la le cosa. he enviado la cosa. La cosa. La cosa. ¿Qué es la cosa? ¿Vale? Suena ilegal o algo. ¿sí? <ríe> la costa, ¿no? Costa, el costo. El costo, sí. La costa. El costo la costa también. Sería mucho que... <ríe> que <crea. ríe> Un sobre enorme. <ríe> vale, entonces, Ay, si, no no, si quiero evitar tanta frase, ¿no? Ya le he enviado <ríe> la cosa. Puedo decir, I've sent him it. ¿Vale? que sería? Se la he enviado. Mm. Pero realmente la, la frase es le to him la, la cosa eso es. y enviado, lela pero no puedes decir lela No puedes ¿Sabes lo que significa lela? Y lelo, tonto ah. Eres un poco lelo Eres un lelo. poco lela, ah. significa tonto Por eso, porque o como está slow. prohibido <risa> slow. Por eso está prohibido Es, Por el, eso. es el único eh, momento en el que puedes decir Lela o lelo. Cuando lo usas como insulto, ¿no? Ah, qué bien. Entonces, se la he enviado, ¿vale? Sí. Entonces, no, no puedes usar le. El problema es que ya entramos en el mundo de se. Claro, es que no es un se per se. No es un se reflexivo, ni recíproco, ni... Ni ese tipo de c solamente es el c que realmente es un sé eh, escondido, ¿no? Sí. O sea, un le escondido en un c Finge, finge ser safe, finge que... c Finge ser pero en realidad es un le. Ajá. El problema es, es este. Si yo entro y le digo a Cintia, ¡Cintia! Se lo envié. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué entiendes de eso? Que has enviado algo a alguien O a algunas personas, ¿no? O a algunas personas Porque el, el se no te dice nada El se puede ser le o les, ¿no? Exacto Entonces him, her, usted, them, ustedes sí. Entonces hay uh, cinco opciones y aquí tengo que hablar de un error muy común Y no, no de, no de eh, gente que aprende español, sino de nativos eh, Sobre todo nativos de Hispanoamérica ¿Vale? No se usa... ese error no es común aquí Tenemos otros errores, eh, no, no somos... Pero hay un error que he escuchado muchísimo y es como muy común en, en Hispanoamérica que es que ellos dicen, se los dije, por ejemplo Cuando hablan de un grupo, I, por ejemplo, quiero decir, I told them it vale Y dicen, se los dije, porque piensan que los es de las personas mm. Pero no, se es them sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Y lo sería, the thing you told them, it, it. Entonces sería, se lo dije entonces, cuidado a veces cuando veis... Además, es tan común que lo veis en, en películas o series de Hispanoamérica porque creo que es ya lo normal para ellos. Es un error, ¿vale? Se lo dije. Mm. Que se puede decir se los eh, envié, sí, si has enviado más de una cosa. Sí, los paquetes, se los envié. Claro, ¿Vale? sí. ¿Vale? Pero el lo, la, los, las... Siempre habla de la cosa, Exacto. no de la persona. Exacto. El sé, El sé es de la persona. De la, de la persona. Entonces ¿Sí? puede ser un, un hombre, una mujer, eh, usted, claro. ellos, ellas, ustedes. Claro. ¿vale? Me, Muchas opciones. Me lo envié, te lo envié, se lo envié, sí, ¿Sí? etc. Sí. Entonces, si tú... ¿Quieres aclarar? Yo entro diciendo, ¡se lo envié! ¿Y tú quieres aclarar la, esa frase? ¿Qué tienes que decirme? Bueno, primero me gustaría saber el qué. El qué, qué, enviaste. ¿Qué enviaste? ¿Y a quién? ¿A quién, ¿Y, a no? quién ¿no? ¿Qué ¿Y a quién? ¿Qué y a quién? ¿Qué y a quién? ¿A quién? Porque es, la frase es, le he enviado la cosa a Manuel. ¿Sí? Entonces, por eso dices, ¿a quién? Ahora sabemos que es Manuel, por lo menos ya sé que es Manuel. ¿Para Man qué Manuel, le has enviado a Manuel? Manuel, sí. Entonces, ¿cuándo usamos eso? ¿Cuándo decimos se lo envié? Solamente después de haber hablado de este tema. Mi oyente sabe perfectamente bien <ríe> ¿Quién, ¿De quién hablo? ¿Sabes? Cuando yo digo, se, se lo envié, se lo di, eh, se lo dije, no voy a decir eso sin que la persona sepa la sí. información, ¿no? Exacto. No, no es un ten con ten. Yo soy, yo soy la oyente y, <risa> y él es el que reproduce la información, nada más. Yo solo estoy así. Buenos días, carillo <risa> <risa> Os presento a mi oyente. No habla, solo escucha. Pero tiene orejas. Ay, Dios orejas mío. de sop... soplillo. Soplillo. Se dice soplillo. Sí, sí, sí, sí. Como puertas de un taxi, ¿no? Como puertas de un taxi, bueno. Cada uno, cada uno nace como nace, gordo, ¿sabes? Esa persona, obviamente, se le da muy bien ser oyente. Oyente. Claro. claro. Sí, como en el... Um, en la serie de, de Still Game de Escocia Ajá. ese hombre mayor que, ah, tenía... sí, sí, que escuchaba todo perfectamente ¿no? <ríe> sí. Ajá. sí, exacto, pues muy bien entonces, eso es lo que, lo que es La La Land cuando ves se lo, se la se los, se las ¿vale? pero cuidado porque tenemos otra estructura que tiene esa forma también y que no es La La Land Vale. Podemos hablar de eso en otra otra clase. Como en las series de televisión, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Dejando ah, un cliffhanger, to be, ¿no? To be Pero o, os doy la frase. Se lo puso. Se lo puso. ¿Eh? Mm. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, de, qué es? ¿La La Land o otra cosa? Puede ser la dos, ¿no? Se lo puso, vale. Vale, entonces hablamos de eso en la próxima clase, ¿sí? Muy o bien, a lo mejor hablamos de transportes. <risa> ¿sí? de tra tra ese hombre. A lo mejor hablamos de transporte. Y ahora. And now, word from our sponsors. Muchas gracias, Reed de eh, Carolina del Norte. Carolina ¿no? del Norte. Sí. Qué guay, Muchas ¿eh? Muchas gracias. <risa> Lola Land. <risa> And all of the says are covered in this book, the pronoun book. Okay. And the answer to the cl uh, cliffhanger. Yeah? Uh, the answer is also <laughs> in this book as well, yeah. So, if you want to, you know, if you want to find out the answer before the next... For el modico precio de... This book has also just come out on Audible as well, just been released. So, if you prefer to listen, some people... Is uh, it on Spotify? Uh, no. Not yet. No. Okay. No. Um, however. And please you mentioned that all of our video casts in terms of a podcast are now available on spotify okay so they've been on itunes for a while but now they're all uploaded all of them from zero from one all the way through to the this one. this one wow. uh, they're all on spotify now so you just look in look for lightspeed spanish and you'll see them all the levels everything is really cool this one uh 10 years more oh, or more, more than 10 more years than 11 years 12 years oh my goodness when yeah. we were young and gorgeous <laughs> we were just la <laughs> well, at little, least young anyway little kids we were just little kids <laughs> me we were yeah um so yeah Look on Spotify. I'll put the links in the video as well so you can start to, to find them. But Muy this bien. book will help you with all of your pronoun issues. But it, there's actually, there's a bit that really focuses on say why because there's a bit that catches us out. Yeah. yeah. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.